Bienvenidos, bienvenidos. Somos sus amigos Elida y Rafael. Así es. Bienvenidos a RafaelIDaTV.com. En el espacio de hoy oramos en vivo. Gracias, gracias eh, por estar acompañándonos en este momento. Aquí estamos para servirles. Estamos eh, Hoy oramos en vivo y vamos a estar orando en un momentito más. Solamente que vamos a um, ver el tema de hoy. El tema de hoy. ¿Y cuál es el tema de hoy? Bien, pues el tema de hoy es la fe. Entonces, yo te pregunto, ¿de dónde nos viene la fe? Pues mira, viene de arriba, no, Amén. o viene de abajo, o viene de un lado, o viene de otro. Ok, mm. miren. Es bien importante esto, fíjate. Uh -huh, es, claro. es, realmente es una buena pregunta. ¿De dónde nos viene la fe? Así es. Yo creo que es importante para ti, mi amada, para ti, mi amado, que sepas de dónde nos llega la fe. La porque fe. es para ti, para mí y para todo el mundo. Correcto. Así que, Así es. Entonces veamos de dónde nos viene la fe. Así ¿De dónde es, es extraída de la, dónde, la fe? ¿De dónde viene la fe? Así es que la fe pues es por el oír Y el oír la, por la palabra de Dios Entonces ahí en Romanos 10, 17 ¿Qué nos está diciendo? Así que la fe es por el oír por el oír. por el oír Y el oír ¿Qué? La, la palabra, palabra de, de Dios. Dios Amén Miren es por eso que no queremos orar nunca Antes de dar palabra Amén Así Porque la palabra es la que nos va a ayudar A fortalecer nuestra fe Correcto y entre más la practicamos, entre más leemos, entre más sabemos de Dios, Amén. nuestra fe se fortalece y Crece. puede crecer como un gran gigante Amén. dentro de nosotros. ¿verdad? Amén. Entonces vamos Así a ver qué, qué nos sigue diciendo la palabra de Dios, porque vamos a darles un, una historia, es corta, pero bien, bien interesante para que veamos cómo la fe actúa en las personas. Así es, correcto. Veamos el capítulo 8 y versos 5 y 6 en adelante. Mateo. Pero vamos a ver 6, no, no, sí. Mateo, 8, 5 y 6 por lo pronto. El 5 dice: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Y este qué, qué cuadro? Gravemente atormentado. Dice que en Capernaum fue un centurión. Un centurión es una persona que está al mando de 100 personas, Así de 100 es, soldados. correcto. Ok. Pero va en actitud de ruego. Sí. Humillándose, sí. como diciendo, señor, aquí estoy, mira, esta es mi necesidad. Así ¿verdad? es, correcto. Dice y diciendo, señor. señor uh -huh. Fíjate, porque no era una petición personal. No, no, no. Era para interceder por alguien. Así y era, es, correcto. No era el hijo, no no era la hija, no era la esposa. La esposa. No, era un sirviente. Es, era un sirviente. Uh -huh. Era un sirviente. Y ahí se, se está presentando este cuadro precioso. Ahí donde pasó. dice que estaba, ¿cómo? Paralítico. Es? Uh -huh. Y además, estaba gravemente atormentado. Gravemente atormentado, así es. ¿Cómo lo estaría viendo este centurión a su propio sirviente que le dijo, yo voy? Se conmovió a misericordia, así. Entonces, veamos lo que sigue diciendo la escritura. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Qué tremendo, ¿verdad? Yo iré y le sanaré. Cuando ve él la actitud de este centurión, uh -huh. lo ve como un militar y ve que así tiene es. grado. Uh -huh. Entonces... Así dice, es, yo voy y, y sanar, lo voy a sanar Entonces, y mira lo que el, le responde respondiendo el señor dice respondió el centurión y dijo señor no soy digno que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará ah, gloria aleluya. al señor aleluya. miren escuchen por favor bien la palabra para que puedan también aumentar su fe como la de este hombre uh -huh. cuando le dice no soy uh -huh. digno que entre bajo mi techo. Uh -huh, uh -huh. Se sentía tan humillado eh, y tan... Se humilló. Eh, que que sí. no, no, no sentía uh -huh. que el Señor fuera... Eh, era mucho para que él. Que no era digno, Que, sí. que no, no se sentía digno uh -huh. de que fuera ni siquiera a su casa. Uh -huh, uh -huh. Pero le dice... Así es. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi quedo va a cenar. Amén. Amén, así Mira, es. esa es la clase de fe que necesitamos tener tanto tú como yo y todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo si llegamos a tener este grado de, de fe, no habrá nada que no podamos conseguir de parte de Dios. Amén, así es. Si le podemos creer, pero tenemos que tener la fe de este centurión. Correcto. Así ¿Cómo supo es. ese centurión que Jesús podía hacerlo? Había visto sí. quizás, había escuchado quizás. Uh -huh. Así como tú estás ahorita viendo y escuchando, que esto Amén. te ayude a que tu fe se te fortalezca de tal forma, de tal manera, que tú también recibas. Amén. Así es. Mira, tampoco somos dignos de ir hasta tu casa uh -huh. ante tu necesidad. Solamente cree. Solamente cree. ¿Y qué sigue diciendo aquí la Escritura en el verso 9 y 10?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 Y tengo bajo mi autoridad también a sí. estas 100 personas. Uh -huh, uh -huh. ¿Y, digo ¿Y qué este? les dice? Y digo Yo le este. digo a este, ve y va. Uh -huh. Porque es como... En los militares... En, órdenes. La, las órdenes son sí. órdenes, ¿verdad? Uh -huh. Y se tienen que cumplir. Así es. Entonces, Al otro le lado. digo, ve y va. Uh -huh. Y a otro le digo, ven y sí. viene. Así es. Y a su sirviente le, le dice, hace, hace esto y lo hace. hace. Uh -huh. Entonces ya Jesús ahí está viendo... Lo que es la autoridad. La autoridad. Uh -huh. Por eso él dice: Nada más di la palabra. Di la palabra. Amén. Entonces, mi amado, mi amada. Amén. Así es. Te podrías poner en la posición de, de este hombre, de, de, de este centurión. soldado, de, de, de este centurión, y que tú pudieras decir: Solamente den la palabra y yo voy a recibir. Amén. Así es. Ahí es donde quiero que Así tu fe es. crezca como la de este hombre. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no es necesario que mi esposa o yo o el mismo Señor Jesús vaya y te toque, sino que por la palabra. Por la palabra. Porque la palabra tiene poder. Sí, amén. Así es. Mira, toda la creación fue hecha por la palabra. Correcto. El Señor, nuestro Dios, dijo, hágase y fue y hecho. Fue hecho. Toda la, la criatura Agabado que hay sobre esta tierra. Amén. Todos los árboles, to, todos los animales, todo, to, todo, todo, todo lo que existe. Fue hecho por la palabra. Sí, amén. Entonces, por la palabra, Así se es. hacen las cosas. Nada imposible hay para él. Entonces, fíjate lo que dice el verso 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjate, su propio otros. pueblo, el pueblo de Israel, uh -huh. dice, ni ahí... He hallado tanta fe como ese centurión uh -huh. Que no era más que un, un romano eh, Que estaba dentro del ejército Así es No eran del pueblo de Israel No, no, no Pero él como Uno que estaba bajo órdenes Y tenía gente bajo sus órdenes Sabía correcto. lo que significaba Dar, una, dar orden. una orden Correcto Entonces mi amada, mi Así amado es. Yo quiero que te quedes con esto amén, Vamos a orar Amén, amén y nos vamos a poner de acuerdo aquí, mi esposa y yo, para poder orar por ti. Y yo quiero nada más, o queremos que tú te aferres al Señor y tengas la fe y la confianza total y absoluta de que Así el Señor es. bendice tu vida sí, en este momento. Así es. ¿Pudieras creerlo? Entonces vamos a orar. Y antes de que clamen responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 64, 24. Aleluya. Vamos a orar. Amén. Nos tomamos mi esposa de nuestras manos. Alabado nombre, Y juntos señor. oramos por ti. Padre Santo. Santo eres, señor. Dios en eterno. De Jesús, señor. Queremos hacer su perfecta voluntad, sí, señor. señor. Oh, Padre. Y deseamos y anhelamos, sí, Padre Santo, usted, señor. que usted obre sí, milagros señor. y maravillas. Toque, señor, en esta personita que está poder, viendo y escuchando toque, señor, este video. Mano de poder, en el de y no Jesús, importa dónde se encuentre, Señor. En el nombre de Jesús. Puede ser aquí en Estados Unidos, puede estar en México, puede estar en solamente Colombia, puede estar en España, cree, puede estar en cualquier parte del mundo. Cree, y Padre el Santo, lo hace. en el nombre que es sobre todo nombre. Sí, aleluya. En el nombre en el poderoso de Cristo su Jesús, nombre, su Hijo amado. En el nombre Padre, en Jesús oramos. Padre, oh, Padre quite toda enfermedad Oh Señor Quite toda oh, dolencia señor, Toque toda dolencia Señor Resuelva ese, esa situación de trabajo, sí, de señor. empleo, sí, de finanzas Oh Señor Ese oh, problema señor. Que, por el que están pasando de matrimonio, oh, en el hogar, en la familia y derrame de su señor. Hasta que sobreabunde, señor Toque, reumbre, toque esos cuerpos, toque esas vidas Sí Señor Cámbielo, Señor. Toque, Señor. Transforme, toque, señor, señor, las vidas. Sí, Señor. Que sean renovados completamente, toque, Señor. Solamente usted lo hace. Y que este sea, Padre Santo, solamente usted lo hace, señor. los toque de tal forma, de tal sí, manera, señor, que, ellos recibir, rostro, que ellos puedan recibir. Si que ellos puedan recibir. Y a ti rostro, te digo, mi amada. Señor, con todo a ti te corazón, digo, mi amado. Santo, recibe la bendición. Recibe. En el nombre bendición. del Padre, en el nombre amén. del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo sí, señor. Y a usted, Padre Santo, le damos toda amén. honra, le damos toda amén. gloria y, y toda, toda alabanza. En Cristo, en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. amén. Amén. Amén. Amén. Y amén. Amén. amén, amén. Pues hasta aquí amén. llegamos Así es, gracias, gracias por acompañarnos en este su espacio. De hoy oramos en vivo, rafaelidatv.com. Y comparta, comparta este video, suscríbase. Ahí está la información: rafaelidatv.com. Y gracias por habernos acompañado. La bendición del Señor sea en ustedes. Bendiciones a todos, para todos. Y que queremos ver un correo tuyo y dinos en qué parte del mundo vives tú. Bendiciones. Bendiciones.